Así es, así es, muy bien, señores, la Policía Nacional condena agresiones contra ciudadanos por entender que afectan su imagen y violan la ley La Policía Nacional condenó las agresiones cometidas por parte de sus miembros a ciudadanos, entre ellos por entender que afectan la imagen de la institución y son violatorias de la ley el coronel Manuel Valbuena Álvarez, vocero del organismo, precisó que estos hechos afectan la misión constitucional y legal de la institución, a pesar de considerarlos aislados y de que son investigados de forma minuciosa. Agregó que una vez un agente del orden público quebranta el uso proporcional de la fuerza establecido en el manual de la policía, es investigado por sus organismos de control, la Inspección General de la Policía Nacional y la, y la Dirección de Asuntos Internos a los fines de establecer responsabilidad en el marco de la ley. Recordamos que se han vuelto virales videos en los que se observan a miembros de la entidad del orden arrestando ciudadanos en medio del toque de queda en los que sus acciones son calificadas de abuso policial. Vamos a ver, Yerian. Bueno, miren... Eh... Siempre en los últimos años se han visto situaciones de enfrentamiento entre ciudadanos y miembros de la policía, pero también así miembros del ejército, de la DGCET, porque lamentablemente hay falta de parte y parte en ocasiones. La ciudadanía quiere que le traten con respeto, pero no respeta. La policía quiere que les respeten, pero a veces no respeta. Entonces, aquí, eh, lamentablemente, hay una situación, si se quiere, hasta difícil de analizar. Resulta que una persona lo apresan en el contexto en el que estamos ahora, lo apresan en el toque de queda y se resiste a que lo apresen. Eh, comienza a manotear a los policías. Eh, comienza a forcejear, a maldecir a los policías, y él espera que lo traten eh, con cariño. Es parte de la cultura dominicana. Eh, yo soy el que mando, a mí nadie me lleva preso, yo soy el que sé, y lamentablemente esto provoca, esto provoca la violencia. Se ha dicho que la policía de la República Dominicana no está preparada para enfrentar este tipo de situaciones, que no está entrenada, eso puede ser cierto, pero en ninguna parte del mundo, y yo quisiera que, me, que, me, que alguien me llame y me diga: mira, en tal país del mundo la policía tiene un método que eh, tranquiliza a la gente y lo duerme. No, te vas a Estados Unidos, una de las mejores democracias del mundo, y te dan tu pecozón. en buen dominicano, te dan tu pecozón y te dan tu macanazo. Pero te vas a Francia, ¿verdad? Eh, te vas a Alemania. Te vas a España, te vas a Italia y te vas a encontrar con el mismo cuerpo policial que ante una situación de irrespeto de la ciudadanía va a aplicar la fuerza. Si te vas a la India es peor. En la India te dan con un palo larguísimo y te dan con todo. Un palo de bambú. Sí, un palo de que no, bambú. Que no se, se rompe En ni la por India. El pero igual sucede en todas partes. En fin, sucede en Filipinas, sucede en Finlandia, sucede eh, Donde quiera que usted va, sucede lo mismo. Todavía yo no he visto ningún país que tenga el método de dormir, duérmanlo y ya eh, está tranquilo. O un tranquilizante, como lo hacen a, lo, a los leones, ¿verdad? Y a los elefantes, que le disparan un tranquilizante y, y se duermen. No, lamentablemente para los humanos no existe eso. Entonces, pero también a veces hay policías, porque no podemos tampoco generalizar, hay policías que abusan de su posición. Que yo soy el que tengo el arma, yo soy el que sé, y tú vas a hacer lo que yo diga, cuando yo diga y como yo diga. Y no es así, porque el ciudadano tiene derechos. Yo creo que por ahí tenemos que comenzar a educar a la ciudadanía, porque recuerden que los, que los policías también son ciudadanos, ¿verdad? Y educando a la ciudadanía, entonces lo estamos educando a todos. Eh, si educamos a la ciudadanía, si le hacemos entender que tus derechos van. Anclados, van amarrados de tus deberes, quizá la gente comience a comportarse diferente. Y claro, cuando haya una sanción, lamentablemente, ahí, ahí voy a parecer populista, ¿verdad? Eh, populismo penal, pero tiene que haber un régimen de consecuencia para aquellos que respetan a la autoridad. Si no hay un régimen de consecuencia, ellos se sienten que está correcto lo que están haciendo, lamentablemente. No es así, ¿eh? No es así. Pero lamentablemente cuando no hay un régimen de consecuencia, no estoy diciendo que lo metan preso, ahorita, eh, eh, pero si no hay un régimen de consecuencia, cuando tú haces algo malo, eh, se entiende que está correcto. De ahí eh, aquella, ¿verdad?, teoría psicológica eh, que plantea el, lo del conductismo que tú por algo bueno recibes un estímulo positivo, por algo malo recibes un estímulo negativo. Y entonces, o un castigo más bien, eh, esto aquí se adecúa. Si no hay una sanción, si no hay un régimen de consecuencias y si no hay respeto, el eh, conocimiento del deber y del derecho, lamentablemente, se va a hacer difícil que nos entendamos. Bien, yo he comentado aquí en más de una ocasión que la Policía Nacional Dominicana trae un pecado capital. Y el pecado capital es que la Policía Nacional no nace en nuestro país para proteger vidas y propiedades, aunque su lema lo diga, ellos no tienen idea de lo que significa eso. Eh, nació para reprimir a la ciudadanía en la época de Trujillo, durante los, la, la dictadura trujillista. Y eso no ha logrado quitárselo ningún jefe de Estado, ni siquiera un presidente. Y, lamentablemente, después del periodo convulso eh, político en la República Dominicana, periodo que va del mil, eh, no, de 1961 hasta el 1963, donde hubo un descansito de siete meses, y luego hasta 1966, en lo que asume la presidencia de la República el doctor Joaquín Balaguer. La policía de Balaguer era, era tan perversa, como la de Trujillo Es decir, la, la actitud policial En el momento de Balaguer Fue igual que la de Trujillo Y en la de Balaguer Incluso se creó Un grupo, un cuerpo paramilitar Manejado por Enrique Pérez y Pérez Ay, Dios mío. Pérez y Pérez que llegó a ser jefe de la policía Ay, Era Guardia, sí. pero llegó a ser jefe de la policía Igual que Ney Rafael Ni Barcejas Y ese grupo paramilitar la famosa banda colorada de sí. triste recordación, hacía las, las veces de una especie de persecutora, de aquellos que pensaban diferente a como pensaban los principales miembros del régimen. O sea, estamos hablando de que la Policía Nacional no se ha quitado eso de encima. Un policía que hoy tiene el rango de coronel o de general, y que tenga 40 años, 37, 38 años, en la policía, ¿es de ese tiempo? Calcula del 66 para acá, ¿cuánto ha pasado? 40 años. O sea, un policía que tenga 40 años en la institución, es de esa gente. O sea, conoce esa, esa actitud y por ende, eso es lo que le imprime a su subalterno. Fíjate que donde quiera que haya un jefe autoritario, eh, irrespetuoso, eh, dictador, los subalternos se comportan de la misma forma? Sí. Porque ese, ese es el mensaje que tú mandas. Entonces, aquí no es un problema de, de que la policía, como dice aquí, dos mentiras, Ay. dijo el, el, el vocero de la policía, dijo... Eh, Dijo por aquí, deja ver, que la eh, un interno a los fines de establecer responsabilidad en el marco de la ley. Eso es mentira. Eso de que se investiga, la inspectoría investiga de la policía y, y fija responsabilidad, eso es mentira. ¿Cuánto policía usted ha visto preso porque le han dado una golpeada a una gente en la calle? ¿A cuánto? Tiene que ser algo donde haya una presión tal sí. que no puedan soportarla. Incluso, ni siquiera por matar a alguien. Ni siquiera, a menos que haya ese interés. Lo que quiere decir que eso es mentira. No hay una investigación exhaustiva. porque qué investigación exhaustiva usted tiene que hacer? Cuando usted tiene un video donde aparece la, la patrulla, el, el, el, el vehículo de patrulla con el número de serie, ya usted identifica qué patrulla andaban, quiénes andaban en claro. esa... Entonces no hay ninguna investigación exhaustiva. Lo que quiere decir que... La policía tiene que hacer reingeniería. Es lo único. Fíjate, la Policía Nacional de este país no tiene método para intervenir con un ciudadano. Y prueba de ello es que desde que llegan a un sitio, lo primero que hacen es que cogen el arma en la mano. Pero usted no va a fajarse a tiro con, con el enemigo. Usted va a averiguar qué es lo que le pasa a un grupo de ciudadanos, qué es lo que está ocurriendo en una esquina. Pero ellos, ellos llegan con la pistola en la mano. Y un, un policía nunca te pide nada, por favor. Te lo pide con una autoridad que usted se siente incómodo. Ve acá y usted, ¿para dónde va? Pues usted no tiene que saber para dónde carajo yo voy. Yo soy un ciudadano libre. Este país me garantiza a mí el libre tránsito, de acuerdo a la constitución. Entonces eso de que venga acá, ¿para dónde usted va? ¿Quién es usted? que usted quiere? ¿Qué usted hace aquí? Óigame, hágalo de manera más decente. Entonces no hay forma. Y a la policía le han dado mil y una charlas y mil y una materia de derechos humanos y le han explicado lo que eso, pero eso no ¿Saben por pero, qué no entra? Porque no es la actitud. Pero, Amado, eh, hay que ver también cuál es el perfil de los policías que entran, o sea, de los miembros que la policía yo, yo recluta sí, para que entiendo. formen parte de, de, de su madre. institución. Por ejemplo, Totalmente. actualmente nosotros estamos compartiendo con muchos militares con muchos policías en una maestría que estamos eh, cursando. Y ahí tú ves que todos son de nivel educado, pero sí. la mayoría son abogados. Sí. Fíjate tú que hay coroneles de la policía, sí. tenientes, incluso hay rasos, pero la mayoría son. Pues, pero, claro, eh, no la son mayoría son la abogados. Calle. No son los que están en ya, Pero esos no son los que están en la cárcel. Precisamente, son los que están básicamente en la, en la parte administrativa, la parte de investigación, sí. que no son los que tienen el contacto. Entonces. Qué es eh, y, y dice la policía, porque incluso en un, en un diplomado de psicología jurídica que tuvimos eh, se impartió una un, un módulo relativo a la policía y te dicen que sí que hay un perfil que ellos trabajan psicológicamente para, para el reclutamiento cuando realmente sabemos que no se no, aplica. ni no eh, se, quiere ser policía, eh, se ya, vive... antes incluso se pasaba un centro. Yo creo que ya ya ni eso. Se vive, se vive pro, promocionando lo que debe ser, pero el ser es totalmente diferente a lo que debe ser. Vamos a saludar a Francis que está con nosotros. Buenos días, Francis. Buenos días, amado Buenos días, Yerjan, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Bueno, en, por mi parte estoy de, estoy de fiesta porque celebramos el cumpleaños de nuestra adorada madre Ay, mucha Lourdes, Sánchez, Lourdes Sánchez, Sánchez de Rodríguez de cumpleaños, bueno. ya ahorita vamos a poner una foto sí, es y, sí. y desearle muy larga claro, vida y junto a toda la familia estaremos Dios mediante compartiendo. Este pueblo tiene que, ser, tiene que cerrarlo, eh. atención a Nano que <risa> manda nano... ah, <risa> ¿cómo, ¿Cómo se llama un bizcocho de tu mamá? De, sí. de, de, de, de un micrófono un grande, micrófono. Fue la primera locutora ¿verdad? Sí, sí que, correcto. ¿no? Entonces estamos hablando de la primera locutora de San Francisco de Macorís este pueblo hay que cerrarlo hoy para sí. celebrar el cumpleaños. Oye, de los de los antiguos. Un abrazo a doña Lourdes. De los antiguos. Sí, de los cuadraditos. Sí. Parecido, parecido a... a sí, sí, sí. <ríe> no. Así que felicidades a doña Lourdes, que cumpla muchos años más. Tírale la, a Nano ahí. Eh, vida y salud para ella. Amén, gracias. Cómo no, cómo no. Bueno, señores. Mira, amado. Ya, Adelante. Ya, eh, ciertamente eh, que la... Que la policía siempre ha sido una institución que en el deseo de, que cubra la parte protectora de la ciudad, del ciudadano. De hecho, es, un, es una institución civil armada que procura mantener el orden y ojalá que se llegue a un momento en que la conciencia ciudadana sea tan elevada que la policía no necesite estar armada como pasaba en Costa Rica, sí. que habían No, en Chile también. En Chile, en Chile. Eh, los carabineros, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ¿qué sucede en República Dominicana? Hay una interacción con la sociedad o una nueva sociedad que la verdad no respeta a la policía y la policía no tiene la paciencia para bregar con este tipo de sociedad. Han perdido la paciencia. Si ves, no hay un día que tú no veas en las redes un video sí. de los aficionados que captan el momento que un policía está haciendo una acción en la cual se tiene que necesariamente criticar. Hay una que ha pasado bastante tiempo, hace tres días atrás, donde un policía apresa a un joven, parece que iba con una juca, y una señora le dice, pero ¿por qué está en un barrio?, y es lo que hace así, que era un tiro. Es decir, y ayer veo otra que producto de la muerte de un joven fueron a reclamar sí, al destacamento y le decía. entraron a, a trompar, en, se entraron a trompar, y, y eran mujeres. Esto sí, es lo, sí, sí, sí. Y veo que le da un empujón a uno entre los escalones. No, porque le dio un a un y policía la, y, y el policía le dio un tablazo. Un tablazo. tablazo. Es decir, ese no es el, el plan de seguridad, eh, de seguridad ciudadana que se ha planificado, de, pero también de, la sociedad sí. tiene que buscar la manera de bajarle un poco el tono. Ahí está eh, uno, sí. uno de los videos. ¿Por qué? Porque, como decía Yaryan, sabemos que no todos son profesionales, que el perfil que está dispuesto a ir a coger ese trote por un salario tan pírrico por unas condiciones de vida tan pírrica, donde su familia no está garantizada y donde su vida tampoco posee un seguro de vida que le favorezca más allá de sus funciones, porque aquí no hay garantía. Entonces, la profilaxis que se ha hablado tanto de la policía y que viene por ahí un proceso de, de evaluación, para el 27, tener el presidente los ascensos. Aquí hay un problema de coroneles. Claro. ¿Ustedes lo han oído? Claro. Que producto de, la, de, la, de los ascensos fuera del reglamento de la ley se han juntado una cantidad de coroneles que por edad, por tiempo, debieran estar ya pensionados, pero no saben qué hacer con ellos. No, Entonces, va. las direcciones están fuera, sus cabezas están fuera de sí. Entonces... Es difícil conservar una policía organizada cuando hay tantas debilidades y tantas cosas que le atraen por esas necesidades. Me refiero un a la, jefe, hasta lo que cogen peso. Un jefe de la policía debía de ser retirado de la institución, inmediatamente termina su periodo. Porque para dónde va un jefe de la policía, no le quede decir. No puede ser presidente de la no, república. Exactamente. Entonces. Retirado. Pero la, ¿Por qué? El, Porque ya tú llegaste a la posición máxima de la mira, la ya ley. Tu, tu carrera, concluiste tu carrera. La ley de las Fuerzas Armadas indica una de dos. O llegaste a los 40 años de servicios o llegaste a los 61 años de, de edad. De edad. Hoy día, Díaz Morfa sobrepasa las dos cosas y es jefe de Estado Mayor. Porque aquí se viola la ley y la Constitución, porque que, imagínate, esa es una... Los coroneles deben salir... Es a... un pedimento de don Hipólito, que ese es su pupilo. Sí, los coroneles deben salir cumplidos 58 no, pero, años. Pero al fin y, y la... al cabo, quien lo hace, eh, lo está haciendo es el presidente, el presidente sí. de la República, y, aunque, lo, aunque lo pida... Eh, y la designación eh, eh, de Putin. Díamorfa, la designación de Díamorfa como ministro, es una violación a la Constitución. Sí, también lo Putin, Porque la Constitución dice que el ministro... Uno de los requisitos mal. para ser ministro es estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Y no él, tiene deberes, él tiene tiene de, derechos civiles, pero políticos no. no. Entonces, ahí hay una violación a la Constitución. Claro, sí. claro. La cometió Danilo, la cometió Leonel y ahora... A eh, ciertamente. Es Miren, eso. Desde el punto de vista sociológico, pedirle a los policías que se comporten como suecos... Como suizos, sí. o suecos, sí. Sí, sueco. Eh, Suecia es eh, eh, Suiza, Suecia. Eh, eh, Un suizo es un sueco, es un alemán, es un francés, es un canadiense. No podemos pedirle a los policías eh, que salen precisamente de la sociedad dominicana mal formada, mal educada, ¿verdad? Abusadora, indisciplinada, e indisciplinada irrespetuosa, que se comporten como si fueran de Suecia. De no, dónde, de dónde. o de Finlandia, no, eh, o de Japón, no se van a comportar así eh, porque ellos son un reflejo, igual que los políticos. Los políticos se comportan así porque son un reflejo de la sociedad. A donde tenemos que ir a trabajar es en la sociedad y por eso yo digo que esta sociedad ya está dañada, ya lo que estamos viejitos, ¿verdad? Eh, ya está dañada, no, lo ideal sería que eh, trabajemos con los niños y de hecho la generación que van a subir... Son, van a ser diferentes. El niño mío de tres años me advierte cuando el semáforo está en rojo yo le pregunto, ¿de qué color está el semáforo? Me dice rojo. ¿Puedo pasar? Y me dice que no. Bueno, pues, porque ya esa es otra generación. Cuando yo crecí, yo sabía lo que era un semáforo. Yo estaba en el campo. Eh, lo, bueno, bonito abolito ese, ese sí, tú en, sabía, la, en todas las esquinas tú sabías lo que era un aguacate pero no un exactamente que Ella, lo que era ya, un bonito ah, abolito pues. el de la esquina eh, bajaba, yo bajaba, me, me traían a la ciudad cuando estaba enfermo o quizás a, a, a ¿cómo se llama? La, la patronal de Santa Ana montarme Ey. los caballitos pero tú no creciste con M una video, mira, eh, no, mira no, eso no, mira, mira qué te querías que esos policías hicieran ahí que, mira, que, que, que se arrodillaran que le entraran a palo ahí Mira no, no, no, Fueron, no, fueron al, mira, mira, botellazo le dieron a uno ahí. Sí, sí, o sea, sí. Fueron al propio cuartel a agredir a esos policías. Pero ahí eso que no se No, no, no. O sea, es, es decir, que tenemos, tenemos que balancear el asunto. Estamos, están desacervados los ánimos. La sociedad, Ay, tenemos sí, problemas por, sí. por el encerramiento, quizás por la limitada. Pero eso ahí hay una clara respuesta de la, a la agresión de que fueron objeto de los policías. Eso no debiera, eso que debiera de condenarse es a, lo, a, lo, a los ciudadanos que fueron. Sí, a... pero si alguno de ellos por error o por la razón que sea mm -hmm. se les hace un tiro ahí, entonces sí. la carga va para donde ellos. Fíjate tú que están siendo agredidos, incluso si tienen algún arma de fuego, tienen el riesgo de que se la quiten. Claro. Tienen el riesgo de que se la quiten y que maten a una gente ahí. Lo de Mira. ellos a veces repeler hay Exacto. que ver las cosa en su justa dimensión. Ese caso que acabamos de presentar ahí, oh, indudablemente ahí. que los, no policías, debe los policías no son responsables. No, ellos no. fueron agredidos y ellos respondieron como todo ser humano. Además, son autoridad. Pero por otro lado, el caso del médico no era necesario. Eso del médico a mí no, no. me. Eso no era necesario. Y, y entonces hacerle, quererlo hacer el, el ridículo después. ¿eh? Porque apareció el otro video donde el policía. Ahora di lo que yo su mierda, Ahora esto. Es un mierda, se le demuestra que es un mierda. Por entonces, eso es que terminan siendo irrespetados. Porque ellos mismos traspasan el límite de, de la autoridad. Pero sí. esa es la conducta de ese policía. Recuerden no, no, ustedes, no es la institución. Eh, no es la institución, recuerden ustedes. Sino, Hay que eh, guardar señora, eso. la guardar. Claro que si sí, la institución no ha sabido resolver eso hombre, en 40 años de fundada mire, por Dios, que claro no sé, que es la responsabilidad de la institución. Yo no sé pero cómo entonces le van a, a tener que votar mucho. ¿Eh? Van que a tener que por votémoslo. Votémoslo. Me ya. llame la doctora Milagro Sierra, que es psiquiatra, pero para que para que me corrija el término, yo, yo le llamo lagunas emocionales. No sé cómo se llamará eso en, en, en psiquiatría, psicología. Inteligencia y, emocional. Hay hay gente eh, con frustraciones en todas partes en los medios de comunicación de hecho todo ser humano tiene algún tipo sí, de sí, frustración sí, sí. tenemos problemas ¿Tú todo, todo ser humano entonces tú no, yo, gente... tú no me has oído a mí pedir que los psicólogos del país hagan una especie de evaluación general porque todos necesitamos claro, yo tengo algún tipo de frustración tú la tienes <risa> todo. Ajá, quizás quiso ser pelotero de grandes ligas no lo pudo ser y eso y eso se eso se convierte en una frustración yo no soy psiquiatra ni no psicólogo pero imagínate tú de la policía que, que está conformada por personas de los más bajos estratos sociales. Tú sabes los niveles de, de violencia que hay acumulada, de frustración, ¿verdad? De desesperación, de desigualdad social. ¿Y cómo tú le pides a esos ciudadanos prácticamente esa información? Que actúen, ¿verdad? Digo yo, eh, como abogados, eh, como intelectuales, que mantengan. Y nos desafinamos esa, los esa profesionales. Si en nosotros ocasiones. aquí, eh, que vivimos eh, eh, ojeando páginas, ¿verdad? Nos desafinamos. Y volteando libros. Eh, a veces discutimos y nos paramos, no y nos vamos del programa. Nos desafinamos. ¿Cómo podemos decir ya? que claro desafinamos? ¿Cómo lo no podemos decir policía? Es, que que yo estoy claro señores. en eso y, y pido a Dios que me Pero dé hasta inteligencia. Hasta los jueces, hasta los jueces que son gente verdad que, que deben estar ser. por ¿verdad? encima. Que, se desafina. Se desafina. No le carguemos el dado. A un simple a la policía. policía. Sí, sí, sí. Pero tampoco le carguemos el dado a los ciudadanos. Yalán, es la sociedad completa que tenemos que reformar. La República Dominicana hay que refundarla, como dijo el maestro Roberto Sánchez. Mira, eh, quiero aprovechar... ¿Se puede resetear un país? ¿Cómo se, sí, se puede. ¿cómo se puede resetear la, la computadora? No se, se puede. Se puede. Lo único que va a costar muchas cosas, hasta sangre. Eh, eh, mira. Un, hay que formatear el país. Mira. comenzar de nuevo. Yo quiero decirle a ustedes, informarle a ustedes en público... Ay que yo eh, he olvidado por mi, pre, por mi premura de salir para acá, porque no encontraba la llave, eh, que ustedes mañana yo me comprometo a traerle un obsequio Ay, de cucho, de risé cacao, unas tablas de chocolate, eh, calibre, número 60, no me sabroso, no me que, cacao, que una sabroso sabroso yo, yo, puedo, yo puedo hacer una anécdota aquí, ustedes breve. van a tener su tablet cada uno porque tiene el tamaño de una tablet de esa de, de 9 pulgadas <risa> óyeme, <risa> óyeme. Y, y lo voy a hacer formalmente gracias cucho y a eh, a, a cacao el por el, Rizé, el obsequio el señor héctor Rice en una ocasión que estábamos entrevistando me dio un chocolate que él decía que era el mejor chocolate del mundo sí. Sí, que fabrican en francia sí, en, en parís en, en, exactamente pues resulta que el chocolate es un chocolate amarguísimo. Y, ¿Y yo, no que gustó? no sé de lo que... ¿Eso que, es señor, chocolate. Y me entro <ríe> mi chocolate en la boca, no me lo puedo tragar. Tuve que durar como media hora con el chocolate en la boca. ¿Por ¿Qué, no, no? qué señor? Por amargo. Te voy a decir algo. Dice un dicho por ahí, es que burro ¿Sí no come el mi cochita. es el chocolate, escucho que por favor, que no me lo traiga. ¿Eh? Chocolate amargo. No, no, no, no. este es sabroso, es sabroso. Traelo, traelo. Pero es dulce. Es 60% chocolate y tiene azúcar. Cucho. Si el chocolate es el amargo ese que me llena a ver, no, no, el caballo dado no se le no, mira dientes. No. Oye, tú te parece a mí que me invitaron a comer caviar y cuando lo probé, Yo dije, pues esto es hueva de arenque. Oye, <risa> <risa> <Óyeme>, qué vergüenza. <risa> Porque ya se me no, soltó. <risa> Pensé en el chocolate? Señores, la pregunta del día: ¿cómo califica usted el comportamiento de agentes de la Policía Nacional en el toque de queda? Yo bueno.